Y aquí hacemos un balance sí. muy bueno entre análisis políticos, la situación... Como estamos en República Dominicana, ahora vamos a hablar un chiste de pelota. No soy experta, de advertirlo. Es claro que sí, no soy no, experta, los debo ya no advertirlo. Están en, ya los gigantes están... Pero tengo unos amigos que, ah. que conocen muy bien y que me han facilitado unos números interesantísimos que quiero compartir con ustedes ahora. La serie de la caña, sobre todo, eh, el, parece ser que este será el año verde. Ha iniciado ya la serie final en el día de ayer y los resultados una fueron pela. 13 a 1 ganando las estrellas orientales a los toros del este. Y miren esas estadísticas que curiosas son, que quiero compartir gracias a nuestro hermano Chenco Acosta que nos ha facilitado estos datos. El año de la fundación fue el 1910, el de las Estrellas Orientales y el Toros del Este, 1983. El año de su último campeonato de ambos equipos, el 1968 de las Estrellas Orientales y los Toros, el 2011. Las finales que han perdido, 14, el equipo verde, las estrellas, y los toros, 2, los campeonatos Ganado dos las estrellas, dos los toros, veces que han ido a la final con esta, esta última, entonces los toros han ido cinco y las estrellas orientales han ido a la final 17 veces, pero parece ser que este es el año de lo verde, hay mucha energía, expectativa sobre todo el país, gran parte del país se ha volcado a apoyar y a respaldar. Estos numeritos, sobre todo el, el deseo de que ganen las estrellas orientales. ¡Brillan, sí, brillan Ya, ya que, no han dejado, ya que eh, se apagó el Cibao, se apagó la capital, entonces ahí está la serie de la caña en su función. Ya lleva una luz encendida las estrellas orientales. Eh, deben ganar cinco de nueve partidos que deben jugarse. Hay una pausa ya para mañana y pasado, hay una pausa eh, para el domingo y lunes, entonces volverán a jugar. Es eh, interesante todo esto que se está dando y sobre todo lo que pedimos que se respalde porque en República Dominicana hay mucha pasión, no solo por la política, que todo el mundo es experto y habla y analiza la situación pero también la pelota porque despierta en, en los dominicanos como ese, un poco ese desconectarnos del día a día y seguir por lo menos a través del televisor, la internet o cualquiera de las herramientas estos juegos para que nos distraes, nos, divier nos divierte y nos motivas a apoyar al equipo que entiendo. En las redes sociales más adelante vamos a colgar una encuesta para ver qué piensa la gente, cuál de los dos equipos merece o vale la pena que, que gane, por supuesto, por la capacidad que demuestran en el bateo y en cada una de las áreas del de béisbol. Esto a manera de introducción, un poco para balancear el viernes del fin de semana largo y poner eh, eh, otros tipos de informaciones sobre la mesa también en estos días que... Hay tanta preocupación, la inseguridad, la delincuencia, que el tema de la droga y demás, dando seguimiento a este tema. Cambio radicalmente de tema, también en esta semana ha sido también eh, eh, objeto de, de, de opinión pública a nivel mundial un reto. Otros de los famosos retos virales que se crean en las redes sociales y que se han publicado este reto de la del famoso huevo de repente ponen en una de las cuentas vamos a hacer que llegue a superar a superar el récord guinness de la cantidad de, de visualizaciones y me gusta que le den a una imagen sabe cuánta cuántas vistas tienen ese huevito usted no se la imagina y visualización no 38 millones 38 millones, rompió los récords. ¿Y de qué es? Utiliz... un nuevo real? Sí, es una foto, una imagen. Eso fue es un reto de estos que se inventan para crear expectativa, y lograr que todo el mundo eh, esté en eso, esté en la cosa y comience a dar me gusta o que lo vea y lo visualice. Pero ese, ese tema fue, eh, eh, fue absorbido por las compañías y las campañas publicitarias de un ciento del número de... Empresas. Una de estas fue esa que está ahí y que invita eh, a que eh, mejor. Hagamos viral ese tipo de tortilla que también utiliza huevo. Vamos a ver la, las siguientes imágenes que fueron virales en esta semana. También esa marca de ese champú que dice que uno de los ingredientes fundamentales es el huevo y que mejor lo utilicen, utilicemos el champú y eh, no el otro. Se, vamos a pasar rapiditas a esa, la del huevo, porque quiero caer en otras que son siguientes, sumamente interesante. Los 10 años, el reto de los 10 años de colocar la foto a 10 años atrás y a la actualidad. También empresas como esa que estamos viendo ahí en pantalla colocó esta para su crítica de cuántos años tenía la versión del CD el DVD, o el DVD, el DVD y lo, hoy día entonces a qué ha desplazado, se ha desplazado el CD y DVD a una memoria. USB. Interesante. interesante. Pero miren esto también, la crítica de cómo el Polo Norte se está, calen, se está ya derritiendo y cómo nuestros animales Antes también están perdiendo su, su, grosor, y en, su fuerza. Y en, en su hábito de mucho hielo. Y también estaba Y ahora el océano está tomando. Y el hielo derretido ahora no encuentra ni, ni, ni siquiera comida. Entonces este reto viral llevó a eso, a que no sea crítica, no solo subir la foto por subirla, de cómo yo estaba antes ese, flaca o gorda y cómo la situación mundial en no, diferentes temas. Ese Miren no, los glaciares. Ese no, ese no deja de tener su mayor importancia. Aquí tenemos a los corales. Uh -huh. Un coral sano en el 2008, y el mismo coral enfermo años después, en el 2018 por el calentamiento totalmente. global y toda la, la contaminación que nosotros estamos Seguimos tirando. pasando las siguientes fotos, que quise hacer una selección. Mira también eso. la área boscosa, como en tan solo 10 años se acabamos nosotros, los seres humanos, acabamos o contribuimos a esto. Pero miren esta foto que también me encantó, que fue de los memes más famosos en esta semana que tenemos. Ahí elimina. va planchado. 10 años atrás, cómo los jóvenes se... se eh, se ponen, bueno, crean o se ponen en la circunstancia de, de riesgo de retar a la muerte en una motocicleta haciendo todos esos malabares. Ahí, planchado, como tú dices, Folio, pero 10 años después, ¿cómo estaba? Muerto. Muerto, porque los accidentes de tránsito en República Dominicana son la causa de muerte mira más eso. alta. Mira eso, Raquel. Y mira cómo la contaminación de los 500 años dura una botella para descomponerse. Míralo ahí, la misma botella, 109, 2029 y, y, y, y, y 2109. Y va, va a estar igualita entonces, la botella plástica. Son más de mil toneladas de plástico que se han ¿Por tirado. ¿Por qué quisimos traerlo? Para millones, que hagamos reflexión, millones. ¿no? Lancemos los plásticos a la calle las a los ríos a ningún lado mejor reutilicemos creemos otra démosles otra vida a esa botellita porque el tiempo que dura es bastante grande y miren este otro meme de los 10 eh, eh, años que también me, me causó mucha atención miren en libia de acuerdo a las, a las guerras y las situaciones que viven estos países 10 años atrás sus estructuras o edificaciones bien levantada, bonitas, atractiva y diez años después destruida. Igual pasa en Yemen, miren en las destrucciones, Siria, en igual en Siria. La siguiente foto y Miren lo vamos más grave, que son patrimonio de la humanidad y lo han destruido también. Así es. Entonces estos retos que aparte de lograr viralizar y que le den me gusta y que todo el mundo se ponga en eso, como se dice, dice popularmente, pero miren también el ámbito religioso. Verdad. En el ámbito religioso Permanece la misma imagen con los mismos elementos Diez años atrás, 2009 Cómo está el cuerpo de Cristo ahí mostrado a través de la hostia 2019 igual Su amor por ti no cambiará jamás ¿Esto quién lo hizo? Una, una página de lo católico católico eh, se llama Porque también se ponen a la moda y se dirán Pero que todo el mundo tiene que estar en la moda, en la Chercha que suben en las redes sociales, sí, porque usted puede crear conciencia con esos relajos que se arman en las redes sociales y cada quien las utiliza a su favor. Por eso las redes sociales no son malas en sí, es el uso que usted le dé, Una lo pregunta. que la convierte en mala. La última foto que vimos, vamos a poner aunque sea dos, por favor, te doy parte ahora, el padre Rogelio que estábamos viendo y la siguiente en la asamblea que como le dije hace un rato iba a presentar, esto ocurrió en esta semana. Eh, fue la Eucaristía de Acción de Gracia por los 57 años de fundación del sindicato de camioneros que preside Marcelo eh, Martín Marcelo Pantaleón que y él fue reconocido en esa reunión por el haber tenido más tiempo dirigiéndole por su honestidad y por su capacidad y me comprometí a pasarle esas imágenes, gracias a doña Rita por enviárnosla, así que felicidades, esto acaba de ocurrir en esta semana, celebraron su 57 aniversario y le reconocieron por ello, por, por sus talentos, entonces como cierre, como colofón a estos temas eh, que he querido traer así picadito, pincelado. Utilicemos las redes sociales para el bien, para, no podemos sumar a la moda, a los relajos, a los retos y hagamos conciencia con ello como hicieron todas estas marcas, algunas comerciales para lograr vender el producto que quieren pero otras para hacer conciencia sobre la situación en que vivimos en cualquier tema como el medio ambiente. Con esto cerramos, nos vemos si Dios quiere en la próxima entrega, buen fin de semana, cuídense mucho.